Hoy leemos de Franz Kafka el cazador Gracchus, en el que Gracus describe el camarote de la barca en la que viaja eternamente desde hace más de 1500 años y vuelve a relatar lo que había sucedido en la selva en la que era cazador oficial de lobos. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. Dos niños estaban sentados en el muelle y jugaban a los dados. Un hombre leía el periódico en el peldaño de un monumento a la sombra del héroe que blandía un sable. Una muchacha en la fuente llenaba un cubo de agua. Un vendedor de fruta permanecía junto a su mercancía y miraba hacia el mar. A través de las ventanas y de la puerta de una taberna se podía ver a dos hombres bebiendo vino. El tabernero estaba sentado más adelante, frente a una mesa. Una barca surcaba silenciosa el mar como si fuera llevada por el agua y se dirigía al pequeño puerto. Un hombre con una camisa azul sacó a tierra y amarró la barca. Otros dos hombres con chaquetones oscuros provistos de botones plateados portaban una camilla detrás del piloto, en la que parecía yacer un hombre bajo un gran paño de seda con franjas y motivos florales. En el muelle nadie prestaba atención al recién llegado, ni siquiera se acercó alguien cuando bajaron la camilla y esperaron al contramaestre, aún ocupado con la amarra. Nadie les hizo tampoco ninguna pregunta. Nadie quiso fijarse. El jefe se detuvo un poco a causa de una mujer que se mostró en la cubierta con el pelo suelto y un niño al pecho. Luego se acercó. Indicó una casa amarilla de dos pisos que se levantaba recta a la izquierda próxima a la orilla. Los portadores levantaron su carga y la transportaron a través de una puerta baja formada por dos columnas delgadas. Un muchacho abrió una ventana, pero tan pronto observó que el grupo desaparecía en la casa, cerró rápidamente. También se cerró la puerta. La puerta de madera, de roble cuidadosamente ensamblada. Una bandada de palomas que hasta ese momento había estado sobrevolando el campanario se posó ahora en la plaza ante la casa. Como si en esa casa se almacenase su comida, las palomas se reunieron ante la puerta. Una de ellas voló hasta el primer piso y picoteó el cristal de la ventana. Eran animales de color claro, bien cuidados y vivaces. La mujer desde la barca les arrojó con ímpetu un puñado de granos y las palomas volaron hacia ella. Un hombre viejo, tocado con una chistera adornada con una cinta de luto bajada por una de las callejuelas estrechas y empinadas que conducían al puerto, miraba con atención a su alrededor. Todo le preocupaba. La visión de basura en una esquina le hizo contraer el rostro. En los peldaños del monumento había cáscaras de fruta. Las lanzó con su bastón hacia abajo conforme pasaba. Llamó a la puerta de las columnas y, al mismo tiempo, sostuvo la chichera en su mano, enguantada de negro. Abrieron enseguida. Alrededor de cincuenta muchachos formaban una hilera a lo largo del pasillo y se inclinaron. El contramaestre bajó las escaleras, saludó al señor, lo condujo hasta arriba. En el primer piso atravesaron un patio rodeado de sencillas galerías y, finalmente, ambos entraron. Mientras los muchachos los seguían a una distancia respetuosa en una amplia y fría estancia de la parte trasera de la vivienda, frente a la cual ya no se veía ninguna otra casa... ...sino solo una pared rocosa, desnuda y de color negro grisáceo. Los portadores estaban ocupados, colocando y encendiendo unos cirios en la cabecera de la camilla... ...al arder se sobresaltaron las inmóviles sombras y flamearon por encima de las paredes. Habían retirado el paño de la camilla... En ella yacía un hombre con pelo y barba espesos, completamente descuidados, de piel bronceada, con el aspecto de un cazador. Permanecía inmóvil, aparentemente sin respirar, con los ojos cerrados. Sin embargo, todo lo que le rodeaba indicaba que tal vez se trataba de un muerto. El señor... Se acercó a la camilla, colocó su mano en la frente del yacente, se arrodilló y rezó. El piloto hizo un gesto a los portadores para que abandonasen la habitación. Salieron, echaron a los muchachos que se habían reunido allí y cerraron la puerta. Sin embargo, al señor no pareció bastarle ese silencio, así que miró al piloto. Este comprendió y se retiró por una puerta lateral a la habitación contigua. El hombre de la camilla abrió los ojos al instante, giró el rostro con una sonrisa dolorosa hacia el señor y dijo: ¿Quién eres tú? El señor abandonó su postura orante sin mostrar asombro y respintió. El alcalde de Riva. El hombre de la camilla asintió. Señaló un sillón con el brazo débilmente estirado y dijo, después de que el alcalde hubiera aceptado su invitación. Ya lo sabía, señor alcalde, pero al principio siempre lo olvido todo. Todo me da vueltas y es mejor que pregunte aunque lo sepa todo. También sabrá probablemente que soy el cazador Grachus. Cierto, dijo el alcalde, esta noche me anunciaron su llegada. Dormíamos desde hace un rato cuando mi mujer a eso de la medianoche gritó, ¡Salvatore! Así me llamo. —Mira la paloma en la ventana. Realmente se trataba de una paloma, pero grande como un gallo. Voló hasta mi oído y dijo, —Mañana viene el cazador, muerto, gracchus, recibelo en nombre de la ciudad. El cazador asintió y sacó la punta de la lengua entre los labios. —Sí, las palomas... —Me preceden, pero ¿cree usted, señor alcalde, que debería permanecer en Riva? —Eso aún no se lo puedo decir —respondió el alcalde. —¿Usted está muerto? —Sí —dijo el cazador—, como usted puede ver. Hace muchos años, deben ser ya una cantidad enorme de años, me desperté en la selva negra. Eso está en Alemania, cuando perseguía una camuza. Desde aquel suceso estoy muerto pero usted también vive, dijo el alcalde. En cierta manera, dijo el cazador, en cierta manera también sigo vivo. Mi barca de la muerte erró en el camino, una maniobra equivocada con el timón, un instante de descuido por parte del piloto, una distracción causada por mi bella patria natal. No sé lo que ocurrió. Solo sé que permanecía en la tierra y que mi barca, desde aquel instante, surca aguas terrenales. Así, yo, el que solo quiso vivir en sus montañas, viajo ahora por todos los países del mundo. -¿Y no tiene ningún contacto con el más allá? -preguntó el alcalde, frunciendo el entrecejo. -Siempre permanezco en la gran escalera que conduce hasta allá -respondió el cazador. En esta infinita escalinata no ceso de buscar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre en movimiento. Pero si tomo un gran impulso y ya me ilumina la puerta allá arriba, despierto en mi barca en cualquier páramo de aguas estancadas. El error fundamental de mi muerte resuena sarcásticamente en mi barca. —Julia, la mujer del piloto, toca la puerta y me trae a la camilla la bebida matutina del país que estamos costeando. —Un destino cruel —dijo el alcalde alzando una mano en actitud defensiva—, ¿y no tiene ninguna culpa en ello? —Ninguna —dijo Cratchus—, yo era cazador. ¿Eso es ser culpable de algo? —Estaba empleado como cazador en la selva negra donde aún quedaban lobos. Yo acechaba, disparaba, acertaba, despellejaba. ¿Hay alguna culpa en ello? Mi trabajo fue bendecido. Yo era el gran cazador de la selva negra. ¿Hay alguna culpa? —A mí no me corresponde decirlo —dijo el alcalde—, pero tampoco me parece que haya culpa alguna. Pero ¿quién si no tiene la culpa? —El piloto —dijo el cazador—. Fin.